Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestros propios pendientes para regalar en estas fiestas o también para vender En este set que compré en Bibi Craft tienes todo lo necesario Tiene los ganchitos para hacer el colgador del pendiente y tiene cortadores de diferentes modelos y tamaños como veis en esta cajita tienes todo lo necesario Para hacer los pendientes voy a utilizar goma eva o foami de color blanco Y una troqueladora para recortar Voy a cortar dos de cada uno de los modelos Para el pendiente derecho y el pendiente izquierdo Pongo los troqueles o moldes sobre la goma eva Los meto en la troqueladora Y como veis se cortan ¿Veis? Cortamos las eh, la forma de los pendientes Voy a cortar un par de ellos De cada una de las formas Ya he cortado la goma eva Y veis, ya tengo un par de pendientes De algunos de los modelos No de todos, hay muchos más Lo que pasa es que solamente He cogido estos ocho pares Ahora los voy a decorar De diferente manera esto los voy a pintar con pintura a la tiza en color verde Estos aretes o pendientes los podéis regalar en navidades o también los podéis vender Como tiene tantos moldes diferentes, tantas formas diferentes, podéis hacer infinidad de combinaciones Bueno, voy pintando las hojitas con esta pintura a la tiza en color verde Pero también puedes hacerlo con pintura acrílica Voy a decorar las hojas de monstera con este gel de brillantina Este gel cuando seca, fijaros qué bonito, queda brillantina en color plata Con un pincel finito lo voy a aplicar en la punta de las hojas de monstera El siguiente modelo de pendiente lo voy a pintar con este color azul Para decorar los rombos voy a utilizar pasta granosa. Esta pasta es de la línea Remidas y la voy a mezclar con pigmento dorado. Este es un pigmento en polvo que tiene muchísimo color. Voy a mezclarlo con la pasta granosa para formar una pasta en color dorado. Una vez que esté bien mezclada, voy a decorar los pendientes con esta pasta dorada. Utilizo la espátula para aplicar la pasta sobre el pendiente. Ya se ha secado la pasta granosa y fijaros cómo ha quedado. Súper chulo, muy original. Y ahora vamos a aplicar un poquito de brilli de color dorado, que es gel de color dorado sobre la pasta granosa dorada también vamos a dar un pequeño toque de y brilli, brilli con esto quiero darle un toque festivo a los pendientes, ya que es un regalo navideño, quiero darle un poco de brillo y alegría navideña Una vez que hayamos decorado con este gel de brillantina los pendientes, lo tenemos que dejar secar para que el gel se seque completamente y la purpurina quede adherida. Ahora voy a pintar estos circulitos con la pintura dorada. Con un color marrón oscuro casi negro voy a pintar estos tres modelos. Con estos dos colores voy a pintar los dos modelos que me quedan. Yo estoy utilizando los colores que me gustan a mí. Por supuesto tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Para la decoración de este pendiente vamos a utilizar el gel adhesivo. Es de la línea Remidas y se utiliza junto con el pigmento. Este gel además de ser adhesivo para el pigmento crea textura. Así que podemos hacer un poquito de rugosidad con el pincel. Lo vamos a aplicar con un pincel muy fino. Vamos a pintar pero al darlo de una forma digamos espeso vamos a crear una rugosidad. Y unas líneas con el pincel que después se van a quedar marcadas y va a quedar muy chulo Una vez aplicado el gel tenemos que dejarlo secar para que adquiera un estado mordiente Eso quiere decir que se queda un poquito pegajoso y de esta forma ya se queda pegado el pigmento cuando lo apliquemos Así que terminamos de aplicar el gel lo dejamos secar y después continuamos con el pigmento. Ya se ha secado el gel y ahora vamos a utilizar un pigmento en polvo de color perla. Lo aplicamos con el pincel por encima de la zona donde habíamos puesto el gel. Y ahora se queda un color perla precioso. Limpiamos el excedente. Y se nos va a quedar un pendiente súper bonito ¿Veis? El tono perla Ahora tenemos que limpiar la zona donde no hay gel Lo damos con el pincel y limpiamos muy bien Para que el pigmento se quite de las zonas donde no había gel puesto Y ahora queda perlado Vamos a hacerlo en el otro Y ya tenemos un par de pendientes terminados Vamos con los siguientes. A estos también le habíamos aplicado el gel y ahora le vamos a dar pigmento dorado. Aplicamos el pigmento en polvo con el pincel por encima de la zona donde estaba puesto el gel. ¿Veis? Y se queda pegado. Y queda cromado súper chulo. Limpiamos muy bien la zona donde no hay gel puesto para que se quede negro. Y ya tenemos otro par de pendientes terminados A este modelo le he puesto agua adhesiva de color blanco Y le he dejado secar para eh, pegar el pigmento Y le voy a poner pigmento de polvo color plata Como veis, precioso Ha quedado ahí las rayitas cromadas preciosas A esto le he puesto agua adhesiva color negro. Y ahora les voy a poner el pigmento dorado. Una vez aplicado el pigmento vamos a limpiar muy bien para que no queden restos y se quede la parte negra con un negro absoluto. Ya tengo todos los pendientes decorados y ahora voy a aplicar una capa de barniz satinado para terminar de sellar los productos. Y una vez seco el barniz ya solo me queda colocar los enganches del pendiente. Como os decía al principio en la misma cajita incluyen todos los enganches. Y aquí tenemos el trabajo terminado, una idea preciosa para regalar o para vender. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento por si quieres comprar la cajita con lo, los pendientes y los moldes para cortarlos. Si te ha gustado este vídeo, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayuda a que el canal siga creciendo. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.